Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto tenerlos nuevamente en el programa del día de hoy. Muy contentos de poder participar con ustedes a través de Facebook Live y también a través de Boris Darmon Canal en YouTube. Como todas las, las noches, a las siete de la noche, participamos juntos de este programa especial de Visión de Futuro. Gracias por acompañarnos en vivo en Facebook, en Boris Darmon nos puedes encontrar y también en Boris Darmon Canal en YouTube. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que a nosotros muchas veces nos interesa para poder llevar a cabo nuestro propósito en la vida. Tenemos que tener una motivación que nos permita mantenernos enfocados en aquello que nosotros queremos en la vida. Es cierto que las motivaciones eh, son muchas. En cada caso es un caso especial, específico. Cada persona tiene su razón de ser. Y por supuesto, al encontrar tú el propósito de tu vida, generalmente ya tienes por lo menos un conocimiento de quién eres, para qué estás aquí, qué es lo que buscas. Y sin duda, eso te va a permitir mantener una línea orientada a conseguir aquello que tú procuras. Cuando mencionamos nosotros acerca del propósito en la vida, no estábamos tratando de definir en sí y clarificar exactamente lo que más o menos tú crees que puedes tener como propósito. Este puede venir, aparecer, puede mostrarse de diferentes maneras, a través de una circunstancia fortuita en la que tú de repente pasas una experiencia un poco dolorosa, o una experiencia agradable, donde por alguna razón se te muestra la oportunidad de poder hacer una introspección dentro de ti que te permita responder esas preguntas, ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que he venido a hacer a este mundo? Y sin duda, esas preguntas, contrastadas con las experiencias que has tenido, llámese positivas, negativas o simplemente experiencias, te van a comenzar a dar una razón de ser. Y eso es lo que tratamos de nosotros encontrar esta noche. ¿Cuál es tu razón de ser? para tú poder desarrollar un impulso innato dentro de ti que te permita permanecer enfocado en aquello que tú quieres lograr. En primer lugar, ya dijimos que tienes que contestarte la pregunta ¿para qué y por qué estás aquí? Una vez que tú tienes esa respuesta, vas a ir desarrollando dentro de, esa, de ese, esas ideas que te dan las respuestas a esas preguntas algunas cosas que tú puedes comenzar a hacer como un acto de proyección hacia tu propósito de vida. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para poder mantener en ese enfoque hacia aquello que tú has descubierto? Necesitamos tener una motivación. Y la motivación siempre tiene una base en la razón, la razón de ser. Si voy a comprar un auto, eh, posiblemente mi motivación sea, si es de lujuria, bueno, tener un... Mmm, pertenecer al grupo de personas que tienen autos, pues, si tienes, este, quieres tener un avión, pues, quieres estar dentro del statu quo, de la manera como se manejan las personas que tienen aviones, o si quieres adquirir algo en tu vida, tienes que tener una razón para saber por qué lo quieres adquirir. Esa razón es la motivación. Puede la motivación estar antes o después. Antes, si has descubierto algo especial en tu vida que te permite Pensar de que esto fue la gasolina que arrancó el motor de tu, de tu deseo de conseguir las cosas que tú quieres conseguir. Por ejemplo, cuando yo era muy joven, soñaba tener una familia, tener un hijo, porque para mí tener un hijo era como mirarme a mí en, en la proyección de mí mismo. Y la verdad es que tener mi hija mayor fue una, un milagro y además de eso fue una realización especial. Después, cuando nacieron mis otros dos hijos, por supuesto, se complementaron aquellos, aquellos deseos que tenía o la motivación que tenía de ser papá, de casarme, tener una familia. Eso fue una experiencia anterior, anterior a que sucedan las cosas. Esa motivación me movió a prepararme a hacer cosas para poder lograr aquello que quería. Pero hay otras motivaciones que vienen a raíz de, por ejemplo, en el nacimiento de mi hija, mi motivación era mantenerla educada, mantenerla enfocada en el crecimiento de, de su niñez y su, su eh, después cuando era infantil y después en su juventud o su pubertad y luego cuando ya era una profesional. Aquello que yo iba realizando después de tenerla a ella era una motivación totalmente especial porque ya es un compromiso con la vida, la vida tuya, la vida de ella y la vida juntos. Eso te permite mantenerte enfocado en aquello que tú quieres para ese ser que tú has traído a este mundo. Hacerlo te permite mantener el fuego, las ganas, el esfuerzo, el dominio propio para poder conseguir lo que tú ahora tienes como compromiso de papá. Escribí un libro que se llama Padres Construyendo Hijos de Éxito. Si tú lo quieres, me lo puedes pedir, yo te lo puedo enviar a través de un correo porque tiene 149 páginas, si no me equivoco, y puedo compartir contigo la experiencia de ser padre desde una visión propia de un ser humano cualquiera como yo. Mi libro no tiene capítulos, pero sí tiene artículos que son sumamente valiosos que de repente por allí puede ayudarte en algo. Ese concepto motivador que movió a este ser, ser padre, ahora al serlo, el mantener esa, ese objetivo de educar a un niño con un propósito en la vida, son motivaciones que tienen una razón de ser, que tienen que ver con el sentido del ser mismo, del ser un ser existente, un ser interviniente en cada cosa que sucede en el transcurrir de su vida. Hablando en ese mismo concepto, cuando escribí mi libro, Yo, eh, Mi Yo Exitoso, el motivo era explicar a la gente que la, lo que yo logro fuera de mí no es lo que la oportunidad solamente me presenta, porque tú puedes tener muchas oportunidades que se te presentan en el camino y no necesariamente tomarlas. Pero para poder tomar una oportunidad, tú tienes que haber hecho una preparación de autodisciplina, autoenseñanza, autoconocimiento, etcétera para poder desarrollarte dentro del campo en el cual tú quieres lograr éxito en tu vida, ya sea un éxito personal, intrínseco o externo en el caso de conseguir cosas materiales o lograr un puesto o un lugar en la comunidad. Es importante saber cuál es tu motivación. ¿Y por qué estamos hablando de motivación? Porque la razón de ser de las cosas que hacemos tiene que ser la base de lo que hacemos, valga la redundancia. Tú no puedes hacer las cosas porque se te ocurrió si, por ejemplo, tú tienes hambre y vas a preparar una comida, tu motivación es el hambre. Se supone que tú estás interesado en que tu vida físicamente esté bien sustentada y alimentada. Y por esa razón, tú preparas tu alimento, buscas la oportunidad para poder vivir una experiencia de sal saludable. Tu motivación es eso. Por eso comes cosas suficientemente saludables para mantener tu cuerpo saludable. Tú no comes cosas que te van a hacer daño. Y si tomas cosas que te van a hacer daño, entonces tu motivación no es una motivación adecuada porque estás buscando tu autodestrucción. Entonces, ¿por qué hablo de la motivación? La motivación es la razón base para iniciar un proyecto. Estamos en el proyecto de conocernos a nosotros mismos porque de eso depende nuestra visión de futuro. Y por eso quería hablarte de eso, preguntarte cuál es tu motivación. ¿Cuál es la razón que te mueve a ti a hacer lo que estás haciendo? o que te mueve a ti a detenerte de lo que estás haciendo para poder recomenzar algo diferente. Mencionaba alguna persona una vez que en cierto tiempo de nuestra vida deberíamos dedicarnos más tiempo a la reflexión que a hacer cosas por nosotros mismos. Y creo que tiene razón. Hay ciertos tiempos en la vida del hombre que son necesarios considerar, pero dentro del aspecto de la introspección, análisis interno de sí mismo, para saber y contestar aquellas preguntas que son búsquedas, que cuando no se encuentra muchas veces son vacíos, vacíos existenciales que pueden dañar el transcurso de las cosas que tú quieres lograr en la vida. Por eso es sumamente importante que tú tengas bien claro qué es lo que te motiva a hacer las cosas que haces. Me propusieron para eh, postular a un puesto político y cuando consideré la posibilidad me di cuenta de que había algo allí que no estaba muy de acuerdo con los propósitos que tenía en mi vida en ese momento. Hoy, claro, lo puedo confirmar mucho mejor porque han pasado un tiempo más y pude reflexionar acerca del tema. Entonces, para mí era sumamente importante estar de acuerdo con aquello que yo había decidido hacía unos pocos años atrás y que sin duda hacer esto otro, me distraería un poco respecto de aquello que yo quería para mi vida en este tiempo. Y creo que fue una buena decisión, porque gracias a esa decisión muchísimas cosas se acomodaron en mi vida y quién sabe hubiera estado ocupado en cosas que de repente no me ayudaban a cumplir el propósito que tengo de poder hacer las cosas que quiero conforme a la voluntad de Dios. Siendo sincero conmigo mismo, eh, sí cierto, hay ciertas cosas que me atraen, pero hay cosas que también me hacen Pensar de que entrar en una vorágine de turbulencias como la política sin estar preparado emocional, cultural, socialmente y económicamente para poder entrar en un concepto de eso me parecía este, una situación de locura en ese momento. Así tiene que ser nuestra vida, sí, solamente poniendo un ejemplo cursi de mi experiencia, este, así debe ser nuestra vida cuando encontramos nuestro propósito. ¿Quieres ser una buena persona? ¿Ese es tu propósito en la vida? Si tomas una acción en algo y te va a hacer ver exactamente lo contrario, ¿lo tomarías? No. La motivación debe ser la base de las acciones que tú vas a realizar en el, en el futuro o las que vas a realizar en el presente porque ellos te van a ayudar a sostenerte en el tiempo. Si tú quieres ser económicamente sol, solvente y quieres desarrollar una economía que te permita decir, yo tengo la capacidad de poder sentarme, y si quiero no trabajar y vivir con mi familia, tener tiempo con ellos, porque económicamente estoy bien, y hacer las cosas que vas a hacer funcionan dentro de la moral y la ética, si estás dispuesto a hacer, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la base de tu motivación tiene que ver con tu familia y vas a utilizar la metodología o los medios suficientes para poder desarrollar ese concepto o esa, esas acciones que te permitan lograr el objetivo. Lo importante en la motivación no es tanto la parte, la parte anímica de la misma, sino la base que los sostiene. Si yo tengo una motivación como papá de llevar a mis hijos hasta los grados más altos de la universidad para que sean buenos profesionales porque los acompaño y no solamente académicamente los los induzco que tengan una profesión adecuada una profesión que sea útil para su familia sino también yo quiero que ellos sean buenas personas entonces voy a construir esas personas que quiero ver en ellos para que cuando sean profesionales no se conviertan en corruptos ni se aprovechen de las, de las oportunidades que tienen para poder aprovecharse de los demás. Oportunidades, entre comillas, para poder robarle a los demás sus derechos. Esos conceptos son importantes. Y eso tiene muchísimo, muchísimo que ver con la base de nuestra motivación. ¿Por qué haces lo que haces? Es la pregunta que tienes que hacer ¿Para qué lo haces? ¿Qué te mueve a hacer eso? Muchos me han preguntado, voy a comenzar unas conferencias todos los días a las cita de la noche. ¿Qué, qué te mueve? que seas famoso, que la gente te crea. No es eso. Es compartir ideas de reflexión simple, sencilla. A veces un poco confusas o complejas, más que confusas, porque muchos de nosotros no, no, no hemos dedicado tiempo para pensar en ese tipo de cosas. Pero hay que hacerlo. Necesitamos hacerlo. Y si estas conferencias de las 7 de la noche, de 15, 20 minutos, te ayudan a poder hacer un análisis sencillo, simple, interno, y te comienzas a preguntar de aquello que realmente te motiva a hacer lo que haces, entonces te van a dar la razón para poder seguir adelante o para detenerte. Vamos a suponer que hoy te encuentras con una persona, y esa persona te hace una pregunta, y tú no le dices la verdad. Tiene que haber una motivación, ¿no? Tiene que haber una razón detrás de eso para no decir la verdad. Para mentir hay que tener una razón. Para decir la verdad también hay que tener una razón. Y esa motivación, Debe ser un acto de conciencia que tú tienes que desarrollar. No debe ser simplemente un acto externo. Debe ser algo que nace de tu corazón, que te da la seguridad de que lo que estás diciendo es lo que tú querías y que tiene una base de conocimiento tuyo, o por lo menos empírico, o por lo menos bien fundamentado por algunos documentos que tú crees que son valiosos para documentarlo. Si nosotros nos manejáramos de esa manera en nuestra vida, muchísimos problemas nos evitaríamos. ¿Por qué? Porque serían nuestras convicciones puestas al descubierto a los demás, de manera sincera y plena. Seríamos nosotros mismos proyectándonos a los demás para poder descubrir que nuestro servicio sí valió la pena, que nuestro propósito sí tiene razón de ser, que nuestra motivación para hacer lo que hacemos tiene un fundamento. Busquemos ese fundamento. Tú me dirás, pero dime cómo lo busco. Simple, pregúntate, hazte preguntas, pero preguntas sinceras. Hazte preguntas que te traigan respuestas, que te ayuden, a clarificar. Al comienzo va a ser difícil. Yo he trabajado en desarrollo de competencias gerenciales en la universidad, enseñando a mis alumnos gerentes, y muchos de ellos terminaban diciendo, oye, la verdad que no he descubierto nada en mí. Porque no hay un acto consciente de introspección, de análisis, de autoanálisis, de circunstancias, experiencias, conceptos, creencias que has adquirido durante la vida. Es necesario comenzar a revisarlas. ¿Qué de lo que tú has estado practicando o has estado creyendo debes fundamentarlo y debe continuar? ¿Qué de lo que no estás creyendo y no tienes clarificación debes mantenerlo, pero también tienes que mejorar? ¿Y qué de las cosas que tú creías o que te crees o que crees que son suficientemente fuertes eran mentira? Tú tienes que manifestar una convicción después de una introspección para poder continuar, manifestar ante ti mismo y ante tu capacidad este, cognitiva de que tú tienes claro qué es lo que estás haciendo hasta hoy. Y cuando digo haciendo, también tiene que ver con lo que estás siendo hoy. Ser el contenido puro de lo que tú eres, que solamente tú conoces. Estábamos hablando acerca de, de conceptos políticos con algunos amigos y decíamos que a veces el concepto político está equivocado, no solamente en su concepto en sí, sino en el tiempo en el cual se quiere aplicar. Por tanto, es obsoleto y no sirve. Pero hay gente que tiene... Tal convicción, equivocada por supuesto, de que eso tiene que, tiene que funcionar a pesar de que empíricamente le ha demostrado la, la historia que no funciona. El comunismo, por ejemplo. ¿no? Y así como eso, muchas otras corrientes políticas que no tienen razón de ser. O la extrema derecha, que también tiene sus conceptos positivos para la adquisición de riqueza, pero muchas veces abstracta, muy inhumana en algunos casos. Es necesario buscar un punto en el cual yo me encuentro y que eso sea mi motivación para vivir, si es que estamos hablando políticamente. ¿Qué de lo religioso? Aún allí, hemos hablado una de estas noches acerca de paradigmas que hemos adquirido en la niñez y que muchos de ellos gobiernan nuestra forma de pensar religiosamente hablando. La pregunta es, ¿en qué sentido te sirve mantener? La pregunta es, ¿cómo te está ayudando a crecer espiritualmente de tal modo que tú te sientas con bienestar y felicidad en tu vida espiritual. Es necesario hacer análisis, es necesario preguntarnos, porque si tú no te preguntas, no vas a tener respuestas, vas a vivir siempre en el vacío existencial que muchas veces, donde muchas veces no encuentras respuestas y tu vida se convierte en la de una hoja que viene un viento de la derecha y lo empuja a la izquierda, viene de la izquierda lo empuja a la derecha, o terminas finalmente siendo simplemente un hazme reír del pensamiento de aquellos que sí saben analizar y que saben pensar qué es lo que tienen que hacer en la vida en este sentido hay algunas cosas que no podemos no podemos hacerlo sin la ayuda de dios cuando jesús estaba separando de sus discípulos y se estaba yendo al cielo los discípulos estaban tristes porque se habían acostumbrado a un líder que les daba esperanzas no solamente terrenales aunque ellos no entendían todavía la parte espiritual que él hablaba de un reino eterno y no de un reino de Israel. Pero en algún momento Jesús les habló de un consolador. Y les habló de un consolador desde una perspectiva eh, de ayuda. Dice, yo me voy y cuando yo me vaya, tiene que venir el consolador. Y él dice, yo enviaré este consolador y él os guiará a toda la verdad. Me deja un poco satisfecha la respuesta de, satisfecho la, la respuesta de Jesús, porque ante la incertidumbre de los discípulos, ante el vacío que iban a pasar porque su maestro no iba a estar con ellos, la verdad, la necesidad de preguntar, la necesidad de que le responda esa pregunta, era muy grande. Y Jesús le dice, él va a venir para que los guíe a la verdad. Ah, muy bien. Entonces, la ayuda de él es hacia la verdad. Él va a mostrarles el camino. También en un párrafo de la misma, del mismo capítulo dice que él vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. De justicia, para que nosotros podamos estar al lado de Dios y saber que Él, él siempre va a estar al lado de nuestro y que siempre vamos a tener una respuesta adecuada de parte de Él y garantizadora de nuestra salvación. Y de juicio porque iremos un día a presentarnos ante Él y Jesucristo tiene que ser nuestro abogado y Él nos tiene que ayudar porque nosotros hemos confiado en Él y lo hemos elegido como nuestro Señor. Eso es una gran ayuda para que tú puedas entender con claridad qué es lo que te motiva vivir como estás viviendo ahora. Yo tengo una pregunta. ¿Estás viviendo con bienestar? ¿Estás abriéndole tu mente a Dios y a las oportunidades? para que Él te muestre cuál es el camino que tienes que seguir? ¿Tienes claro que Él te puede ayudar? ¿Has intentado, por lo menos de manera empírica, acercarte a ese Dios creador para que te mande el Consolador llamado el Espíritu Santo, para que venga a tu mente, te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y puedas tener con claridad la luz de la verdad respecto de los tiempos futuros? Este programa se llama, se llama Visión de Futuro y lo que queremos es que tú comiences a vivir una experiencia esper, esperanzadora respecto a lo que va a suceder en el futuro. Pero nunca lo podrás entender si no te detienes a pensar dónde estás, por qué estás ahí y hacia dónde vas. Es necesario, es importante hacer una pausa. Apaga tu celular, apaga tu televisor, métete a tu cuarto, apaga la luz, cierra los ojos y comienza a mirarte dentro del espectro del futuro, pero en función de no de lo que la vida te va a traer, porque la vida no te va a traer lo que tú no, lo que tú simplemente esperas o lo que no esperas. La vida te va a traer lo que tú construyas. Lo que tú hagas ahora, lo que no hagas ahora, será el motivo de lo que sucederá en el futuro. Para eso es muy importante cerrar los ojos, decirle a Dios, envíame tu Espíritu Santo para que me convenza de pecado, de justicia y de juicio y me muestre el camino en el que yo debo seguir. Si tú haces eso, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza y tú vas a vivir una vida llena, con una visión de futuro enfocado en aquello que tú quieres. Yo espero esta noche haberte ayudado en algo y si te ha ayudado, deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Quiero ponerte en las manos de Dios y mientras yo hago una oración, ábrele tu mente y tu corazón y dile Señor Jesús, yo quiero que tú me ayudes con tu espíritu a darme cuenta la motivación que tengo para seguir viviendo con propósito. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de esta ventana que tenemos para poder llegar a muchos hogares con tu palabra. Bendice tu palabra, estos consejos sencillos, para que podamos ir a ti y que tú puedas, abriendo nosotros nuestro corazón y nuestra mente, entrar a nuestro corazón con tu espíritu y mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Tú tienes una razón de ser, y esa razón de ser nos has compartido para que nosotros podamos vivir una vida con propósito. Que nuestra motivación tenga una base experiencial contigo, que nos permita abrir las oportunidades al futuro y que podamos vivir una vida llena de bienestar y felicidad. Y que nuestra permanencia aquí, con bienestar y felicidad, sea contagiada a otros que también necesitan de ti. Padre amado, te encomendamos nuestras vidas en tus manos y te abrimos nuestro corazón para que nos envíes tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, mi nombre es Boris Darmon. Qué gusto haber pasado con ustedes esta noche y haber compartido este mensaje de visión de futuro relacionado con la motivación que nos lleva a continuar en nuestra visión de futuro, en nuestro propósito en la vida. Que Dios te bendiga. No te olvides, estamos en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche, y en Boris Darmon canal en YouTube, con la grabación de nuestra presentación, para que tú lo puedas compartir con toda la persona que tú quieras. Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Chao, chao, chao.